¡Me Estoy sangrando ¿Me invita a un trago, marinero? ¿Carrie Flynn? ¡Hey! ¿Qué diablos haces aquí? Te andaba buscando, amigo. Oh, debería alegrarme o preocuparme. ¿Un poco de ambas? <risa> Ven aquí. Te tengo un trabajo. ¿En serio? Un cliente está dispuesto a pagar una gran cantidad de dinero si le conseguimos cierto objeto. Bien, te escucho. Bien, esto no te va a gustar. Oh no. no, no, estás loco. Ey, hey, solo escúchame un segundo. Flynn, sabemos que dos personas fueron asesinadas intentando robar matar. Y una lo consiguió. Sí, apenas. No puedo hacer esto sin ti, Drake. Eres el único que lo ha logrado y sabes mejor que nadie que es un trabajo para dos. Eh, no, no. Para tres, de hecho. Sí. Y hablando de Roma, aquí viene ahora. Harry Fraser. Nate. Drake, Nathan. Drake. Hola Harry. Chloe es una de las mejores en el negocio. Cuidará bien de nosotros. Seguro. Bien, mira. Lo tengo todo pensado. Entramos por la alcantarilla. Suena genial. Así llegaremos al patio. Desde ahí escalamos la pared. Corremos por el tejado y bajamos justo en la sala de exposición. Pan comido. Y te preguntarás, ¿para qué tantas molestias? Mm. No, pero continúo. ¿Qué es eso? Una lámpara Sí <risa> No vale nada No entiendo Nosotros tampoco Por eso te estuvimos buscando Me parece que trabajan para un chiflado Algún coleccionista a quien le sobra mucho tiempo y dinero Y para el caso Esto no vale la molestia Pero eso no es todo ¿Qué tal tu latín del siglo XIII, amigo? ¿Dónde lo conseguiste? Prestado De los archivos del chiflado Entre donde nos emboscaron los ladrones A Padre, a Mafeo y a mí nos robaron nuestros más grandes tesoros Esto lo escribió Marco Polo Sí, esa parte también pudimos entenderla Lamentablemente, el resto no tiene sentido sí, Espera Así que para que no cayeran en las manos equivocadas Oculté mi gran pesar en el lugar más inverosímil la luz del Gran Khan protege el destino de los 13. ¿Ves lo que digo? Cosas sin sentido Él está hablando de la flota perdida Sí Hola, ¿me explican qué pasa? Marco Polo dejó China con 600 pasajeros y 14 barcos cargados con tesoros de y Khan Pero llegó a Persia un año y medio después con un solo barco y 18 pasajeros la cuestión es que registró cada detalle del viaje, pero nunca contó lo que les pasó a esos barcos, ni a los pasajeros Así que aquí en alguna parte hay 13 barcos cargados con tesoros del emperador esperando ser encontrados Sí, y eso es lo que busca tu cliente eh, Mira esta lámpara, está cubierta por inscripciones en Mongol, debió ser un regalo de Kublai Khan La luz del gran Khan protege, protege el, el destino, destino de, de los, los 13. Trece. Marco Polo ocultó algo en esa lámpara algo que marca la ubicación de la flota perdida. Así que... Tomaremos ventaja de ese tipo, ¿no? Por, Por supuesto. supuesto. ¿Te nos unes? ¿Qué demonios? ¿Qué podría salir mal? <risa> Hola ah. Bueno, sin preliminares ¿Te importaría decirme qué diablos pasa? ¿Te refieres a Flynn? Sí, pudiste advertirme ¿Y perderme tu cara de enfadado? No importa, no eres alguien fácil de... ...encontrar que digamos Mira quién está hablando de ser fácil ¡Ja! No estará celoso no olvidemos de quién dejó a quién después de todo No tienes derecho a estar celoso ah, Espera un momento, Chloe Si te hace sentir mejor, mi relación con Flynn es estrictamente profesional ¿En serio? Mayormente profesional oh. Cuando descubrí que estaba detrás de algo Pensé que querrías participar ¿Y cuál es el plan? Lo que dijimos Damos el golpe Vamos por los barcos y el tesoro es nuestro Con Flynn uh -huh. Y luego Y luego dividimos el botín en tres partes Y tú y yo Desaparecemos Juntos esta vez Ya veo Hasta entonces No puede saber sobre nosotros Pero Se va a enojar Él Va a estar bien Confía en mí listo para esto? Me sentiría mejor con un arma No hacen falta Solo por si acaso es todo ¡Ah, Flynn, son solo guardias de un museo y sabemos sus itinerarios de patrulla, relájate ¿Relajarme? <ríe> ¿Relajarme? ¿Has estado en una cárcel de Turquía, amigo? Si nos atrapan, nos encerrarán y se desharán de la maldita llave ¿Te das cuenta de eso, no? <ríe> Mucho más que tú Bueno, tal vez a ti te gustan esas cosas, pero a mí no No podemos <ríe> permitirnos errores Sí, y así será Hemos llegado ¿Y qué hacemos si cambian de patrullas? Improvisaremos algo. No podemos titubear en algo así. Yo no titubeo. Yo improviso. Oh, así lo llamas. Sí. Soy Versati. Versati. Qué engreído. <risas> Ves. ¿Qué te dije? Ese pasadizo nos llevará justo debajo del museo Tenías razón, sí Tienes que confiar un poco más en mí, camarada Bien, yo voy por este de aquí eh, Recuerden, esa torre es nuestro único acceso Y no podemos tener las luces encendidas Ya hablamos de eso Solo corta la corriente para cuando lleguemos al segundo patio No habrá luces Los esperaré en la furgoneta en el punto de encuentro Asegúrense de largarse de allí a tiempo De acuerdo Bien, basta de echarla Vamos a hacerlo Chloe Nos vemos en el otro lado Te estaré esperando oh, Mierda ¿Y ahora qué? Llegó la hora de que la ventaja sea nuestra. ¡Oh, genial! ¿Armas? ¿Qué piensas? Relájate, Gandhi. Son armas tranquilizantes, no son letales. Tu conciencia se mantendrá ilesa. Oh, ah, yeah. bien. Buena idea. Genial. Oye, un pequeño consejo. Estas cosas tienen poco alcance, así que tendremos que acercarnos. ¿Algún problema? Sé cómo disparar un arma, Genio Muy bien ah, Ahí está Sí, ahí está la alarma Hasta que abramos la vitrina Esa cosa se va a activar con solo tocar el cristal Tranquilo, amigo ¡Voilà! <ríe> Muy bien ¿Seguro que esta es la correcta? Creo que solo hay una forma de averiguarlo Lo siento, Marco Mierda Bien, esta es la decepción del año Eso es todo No sirve para nada La luz del gran Khan Espera un minuto ¿Qué haces? Es resina, arderá ¿Y? Dame tu encendedor ¿Te parece buena idea hacer eso aquí? Vamos Wow. Déjame ver Una gran marea arrastró nuestros barcos Hasta las remotas tierras de Java Parece que fueron víctimas de un tsunami Sí, en la costa oeste de Borneo Ah, oh, Genial, eso reduce la búsqueda eh, Mira, esta montaña tiene que ser el punto más cercano donde encallaron Si encontramos la montaña, también los barcos Sí, bien hecho, amigo eh, Espera, hay más Y sigue Como si el océano hubiese querido deshacerse de la terrible carga Que transportábamos desde Shambhala La maldición de Chintamani ¿Significa algo? Shambhala Dios mío, Flynn. ¿Qué? Marco Polo encontró Shambhala Shangri-La Es una broma ah. Si llevaban la piedra Chintamani ¿Podría seguir allí? Todo esto es fascinante, pero tenemos que irnos Sí, yo te sigo ¿Qué nos haces? Lo siento amigo, aquí es donde nos separamos <risa> Espera Flynn, teníamos un plan No, tú tenías un plan Pero resulta que yo tenía otro Vamos, tírame la cuerda, no seas estúpido Oh sí, claro, tú eres la mente maestra Pero pasaste por alto un pequeño detalle ¿Verdad camarada? ¿Y qué vas a hacer, dispararme? No, solo te quitaré del medio por un tiempo Mierda ¿Crees que no sabía lo de los barcos desde el principio? Hasta un niño se habría dado cuenta. Flynn, escucha. Afrontalo, genio. Te han engañado. ¡Ah, ah! ¡Todavía no! Quiero dar a los guardias una buena ventaja. Bien, hora de irse. Sin rencores, ¿eh? Pasaste por alto un pequeño detalle, ¿verdad, camarada? ¿Qué? lo genio. Te han engañado. ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! Imbécil, me arruinas el espectáculo. ¡Ah, qué pena! Salí. Realmente no puedo dejarte solo ni un minuto. ¡Oh, sí, amigo! Me alegra verte. ¿Cómo estás, chico? Ah, ¡Me va de maravilla! Saúl. So, tuve que llenar varios bolsillos. Ahí se fue el resto de tu dinero Y una buena parte del mío, pero fue. Bueno. ¡Ah! ¡Dios, apestas! Sí, pero no tanto como ese cigarro Sí ¿Cómo me encontraste? Bueno, una amiga tuya me pidió ayuda Hola, Nate No, no ¡No! Oye, espera Salí, échala y cierra la puerta Estamos más seguros aquí Espera un maldito minuto Deja que hable Gracias, Vector eh, Sin ofender, salí no eres nada bueno juzgando a las personas Especialmente a las mujeres Es verdad, pero da igual Dios santo Oh, no, no es tan malo Mira, tengo mi propio balde mm. En la última celda había uno solo para ocho Escucha, Neil ¿Sabes? Realmente aprecio la visita Pero si tú y Flynn no me traicionaban en Oye, primer lugar un momento. No me habría pudrido en esta cloaca disculpa, los últimos tres Neil. meses Así que disculpa si no corro a lanzarme a tus brazos No tuve nada que ver con eso Claro te lo dije, sabía que no me escucharía Al diablo ¡Nate! Han encontrado los barcos En Borneo Sí ¿Y la piedra Chintamani? ¿Cómo sabes sobre eso? ¿Piensas que Flynn podría haberlo descubierto solo? Bien, buen punto No, ellos aún no la encontraron ¿Quiénes son ellos? Flynn y su cliente, Lazarevich Ya sabes, el chiflado Estuvieron trabajando juntos todo este tiempo De acuerdo si no han encontrado la piedra, aún tenemos tiempo. Nos infiltrarás en la excavación. Vamos a quitarles ese tesoro de sus narices. Seguro que ni se lo esperan. Sí, la venganza es cruel. <risa> Mira, a esto lo llaman la joya de los deseos. Es un objeto sagrado. que ¿Como un santo grial budista? Exacto. Gracias. Sally, escucha esto. En el reino de Shambhala se encuentra el objeto más preciado de todo el mundo Un zafiro en bruto perfecto del azul más intenso Y tan grande que no se puede abarcar con los brazos oh, eso tiene que valer millones Cientos de millones ¿Y hay más sobre esto? Mucho más, Lazarevich pagó un dineral por los diarios de Marco Polo Ha estado tras la piedra Chintamani por años si pensaba que Flynn la encontraría para él, es evidente por qué no ha tenido suerte Si pudiera ver los archivos de Lazarevich, podría encontrar la piedra Un momento, vaquero, es más fácil decirlo que hacerlo Los archivos están en su tienda y su tienda está en el medio del campamento Es como un complejo armado lleno de soldados por todas partes Bien, por eso debe ser un trabajo encubierto De alguien conocido y de confianza Oh muy bien, ya veo a dónde quieres ir. Necesitaré una distracción. Dame cinco minutos en la tienda, no más que eso. ¿En serio? ¿Cinco minutos? Bueno, genial. No tendré que quitarme la ropa. Chloe, yo pensaba más bien en una explosión. O eso. Se puede arreglar. ¿Te unes? Oh, ya lo creo. Lo decidí antes que tú. Chloe, ¿nos escuchas? Fuerte y claro Nos vamos acercando ¿Estás listo? Espera, solo un segundo Tres meses y no han encontrado nada eh, Espere, solo, solo un momento Hemos estado... Comandante Ese debe ser la Zarevich. Lo encontramos robando artefactos de la excavación 5. ¿Tú me traicionarías por esto? No, no, Sora, no puedo explicarlo. No, yo no está bien. Está espera. Bien. Oh, ah! oh, oh! Estoy rodeado de traidores e imbéciles. ¿Qué te parece si terminamos por arruinar su día? Hazlo. ¡Vamos! ¡Dispársense! ¡Investiguen el perímetro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En marcha! Todo tuyo, Chico. Te cubriré desde aquí. Ese tipo Lazarevich no está jugando, Sale Deberías ver todo esto Tiene archivos de cada expedición para encontrar Shambhala Desde el siglo XVII ¿Y los diarios de Marco Polo? Aquí están Date prisa, no tienes mucho tiempo Sí, sí, sí Al peregrino digno se le otorga un pasaporte dorado Para superar los obstáculos en su viaje a Shambhala Se supone que eso significa algo Ni idea Espera, aquí vamos Con gran pesar tuve que abandonar a mis compañeros a su destino Un destino marcado por la terrible carga que llevábamos desde Shambhala Debieron pensar que el tsunami era algún tipo de castigo divino Un momento Maldición Salí. no creo que la piedra Chintamani esté aquí ¿Qué? Escucha esto Habría preferido soportar la ira del mismísimo Kublai Khan Antes que quitar la piedra Chintamani de ese templo sagrado Marco Polo nunca tuvo la piedra ¿Entonces a qué terrible carga se refiere? Ay, no lo sé Bueno, si la piedra no está aquí, ¿qué diablos está buscando Lazarevich? Shambhala Aquí en Borneo No está muy encaminado, ¿no te parece? Debe estar intentando seguir la pista de Marco Polo Basta, Shambhala ¿Qué? Porque la piedra aún está allí Chloe, ¿puedes hablar? Espera Sí, aquí estoy En las excavaciones, ¿han encontrado algún cuerpo o restos? No, ahora no te lo mencionas nada qué? <risa> aquí naufragaron más de 600 personas y no hay ningún cuerpo, ¿no te parece algo raro? No, no han ido a parar ¿A dónde irías si te golpearon tsunami? A tan elevado Bingo Vamos a esa montaña Seguro encontramos a los compañeros de Marco. Chloe, ¿vienes con nosotros? Voy en camino Genial Nate, uh -uh. hey, tienes que salir de allí uh, Tienes que darme un minuto, Sally No tienes un minuto ¿Qué es esto? ¡Están muertos! ¡Oh, mierda! ¡Dispársense! Abajo, muchacho Te cubriré uh. Miren esto ¿Qué es lo que tenemos aquí? Cuidado. ¡Ah! ¡Oh! <ríe> ¡Solo bromeaba! Nate, me vas a provocar un maldito infarto. Ah. ¡Cielos! Vaya cosa tan fea. ¿Qué ¿Es algún tipo de arma? No, no, es un purba. Un objeto ritual tibetano Se usa para destruir obstáculos ¿Eh? Ah. Obstáculos espirituales Ah Espera un minuto ¿Es posible que Marco Polo se refería a esto? Chico, no tengo idea de qué demonios estás hablando <risa> En su diario escribió que El aventurero digno recibiría un pasaporte dorado Para superar los obstáculos en su viaje a Shambhala Sí, bien, ¿y es esto? Mira, parece realmente interesante, pero ¿para dónde diablos es el pasaporte? Bueno, tal vez este mapa podría ayudar Quiero verlo Entre el indostán y la provincia del Tíbet Yace un campo de templos de exquisita arquitectura Cientos de pináculos dorados que se extienden hasta donde se puede ver Espera, yo conozco el lugar, está en Nepal Sí, excepto que ya no es un campo de templos, es una ciudad Bueno, eso complicaría más las cosas Espera, hay más De todos esos templos, solo uno oculta la entrada secreta a Shambhala Y ese camino solo se le revelará al peregrino Que posee el pasaporte dorado ah, Bien, <risa> buen trabajo, chico ¿Y qué estamos esperando? <risa> Salgamos de aquí Muy bien nos vemos ¿Quieres darme una mano, Nate? ¡Por ahí! ¡Ah, oh, maldita sea! ¡Vamos! ¡Harry! ¡Está aquí! ¡No los dejen pasar! ¡Es Rake. ¿Qué demonios? Arriba las manos Tú sí que las eliges. Eh? Cállate, Sal Debí suponer que eras tú <ríe> Y tú Víctor, maldita sea Sullivan! ¿Todavía sigues cargando con este viejo bueno para nada? Tranquilo, Nate Muchas agallas para alguien que se pasó los últimos tres meses tras las rejas Es mejor que pasar tres meses sin saber qué hacer en la jungla Encontré los barcos, ¿no? Tú no podrías ni encontrarte el trasero Ni con un mapa Vinieron de ahí abajo Vaya Harry, mira esto Hablando de mapas Entre la India y el Tíbet Un templo revelará un... un camino directo a Shambhala Dios, Flynn, sí que eres lento Oh, vamos No seas mal perdedor Yo pasé los alazarevich. Desearás haberte quedado en prisión, amigo. ¡Muévanse! ¡Vamos, avancen! Ah, ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, bueno, hará todo más creíble intentaré conseguirles tiempo lo ven con nosotros no. nos veremos en Nepal corran vamos me cae bien Sí ya lo creo por aquí oh, maldición qué hacemos ahora ¿Saltamos? Oh, espera, Santos. Has perdido la cabeza. Nos romperemos el cuello. Sí, y si nos atrapan, la Sarvich se encargará de eso. Estoy viejo para estas locuras. Vamos, no empieces otra vez con eso. Escucha, yo no tengo tu suerte. Los tipos como yo saben cuándo retirarse de la mesa. Sal vamos a salir de esta, ¿de acuerdo? Siempre sí, lo hacemos. Sí, y podrás ver a tu chica en Nepal. Yo iré a algún sitio tropical. Vamos. Hey, ya me lo contarás todo cuando vuelvas. ¡Ahí están! ¡Mierda! Bien. ¿Saltamos? Después de ti, amigo. ¡Te veré en el infierno! ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! Mierda. Cuando decías que Lazarevich nos llevaba ventaja, no bromeabas guerrillas de la zona. La ciudad ha estado en borde de la guerra de Nipurán. Solo había que echarle un poco de leña al fuego. Encantador. Sí, bueno, todo el caos hace que pase inadvertido mientras destruye la ciudad en busca del templo correcto. ¿Sí? Hola. Sí, sigo aquí. No te estarás arrepintiendo, ¿verdad? ¿Quién, yo? Nunca. Bien, porque estoy ansiosa por acabar con esos payasos. ¿Tienes un mapa? Eh. Sí. Nos vemos en el viejo mercado. Todo está bastante tranquilo aquí. Bien, entendido. Tengo compañía. Oh, genial. ¿Puedes perderlo? Creo que ya es demasiado tarde para eso. ¿no? Sí, ¿Están bien? He estado mejor. Parece que siempre soy la que salva tu trasero Bueno, es un trasero que vale la pena <risa> ¡Ah! <risa> oh, ¿Es eso una antigua daga ritual tibetana en tu bolsillo? O tal vez es solo que me alegro de verte Así que esto es la clave de todo Así es El pasaporte de Marco Polo Shambhala ¿Qué hacemos con ella? Ah, la verdad no tengo idea Bueno, pero sé que la Saravich no llegará lejos sin ella Yo no lo subestimaría Él y Flynn han estado arrasando con esta ciudad Y habrán destruido decenas de templos Bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Nate? Odio cuando haces eso <risa> Mira esto ¿Ves este símbolo? Sí Mira allí Bien, veo la similitud, ¿qué significa? Que ya sabemos cómo Marco Polo encontró la siguiente pista El templo que buscamos estará marcado con este emblema Ahora lo único que falta es hallarlo <risa> ¿Te das cuenta de que hay literalmente cientos de esos templos en la ciudad? Sí, pero si encontramos un punto elevado Hallaremos nuestra aguja perdida en el pajar Correcto Hay un hotel no muy lejos de aquí <risa> Chloe no es el momento Me refiero a que es el edificio más alto de la ciudad Bien, claro, sí, eso, eh, bien pensado Sígueme Sí Esto no me gusta nada ¿No? No, creo que debemos llegar al hotel por otro lado Evitar a todos esos tipos. Disculpa, ¿qué planeas hacer con esa granada? Ya verás. Daré la vuelta por aquí y arruinaré su fiesta. ¿Y no te estás olvidando de alguien? Ese va a ser tu trabajo, cariño. Necesito que te encargues de él, pero en silencio. ¿En silencio? Sí. ¿Estás segura de eso? No hay opción, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso no fue nada agradable Le habrán dado a un generador Dame una mano yeah. ¡Salud! <risa> <Nick>, muévete! <risa> no hay caso Restableceré la electricidad ¿Vas a estar bien? Sí, ojalá hubiera traído algo para leer <risa> El cortocircuito fue en el piso más alto Ten paciencia, ya lo arreglaré. Bien, aquí vamos. Solo hay que encontrar el templo correcto. Bueno, creo que es más fácil decirlo que hacerlo. Ah, lo sé, dímelo a mí. Quizá podamos... Oh, vengo. Ahí está. ¿Es ese? Sí, debe ser. El que está en medio de todas ah. esas balas y explosiones. Mala suerte. Nate, ahí es donde está acampando la Sarevich. Esperaba que fuéramos en la dirección opuesta. Bueno, no hay muchas opciones, ¿no? A ah, mí sector 18. Ah, mierda. No estaremos en el sector 19, ¿no? ¡Revisan la ciudad, encuéstranlo y líquidanlo! Hijo de perra. Bien, hora de irse. ¡Hey! ¡No dispares! Hey. ¿Nate? ¿Qué demonios haces aquí? No! Espera. ¿Conoces a este tipo? Sí. Él es Drake. Ajá. Lo siento. ¿Y cuál es tu excusa para estar en este infierno? ¿Vas a saquear algunos templos? ¿Robar el museo? Ay, también me da gusto verte. Supongo que estás aquí... ...por una buena causa, ¿verdad? En realidad, vamos tras un criminal de guerra fugitivo. Soren Lazarevich. ¿Te suena familiar? ¿No es trabajo de la OTAN? Bueno, piensan que está muerto. Que lo asesinaron en un bombardeo. ¿Y tú vas a... ...demostrar lo contrario? ¿Sabes qué? Este tipo es un monstruo, Nate. Hablo de... ...tortura, mutilación, ejecuciones en masa... ...pero ahora se trae entre manos algo diferente... ...pero por qué aquí... ...por, ¿por qué arrasar la ciudad... ...no tiene ningún sentido... ...ah... Oh. ...no... ...dime que no tienes nada que ver con esto... ...eso es ridículo... ...ahí estás, Nate... ...creo que me perdí... ...oh, oh, calma... ...no pasa nada, Chloe... ...son... ...periodistas... Bien Hay que seguir avanzando si queremos estar un paso adelante de la Zarevich, así que... Ah, oh, cielos, Nate! ¡Ey, ey! ¡Un momento! ¡No saques conclusiones, Elena! Oh, lo siento, me parece que aquí hay alguna historia pendiente Ah, oh, Elena Fisher La del año pasado <risa> ¡Qué gracioso! Ah. No, no Me alegra que te sea gracioso bueno, es que nunca pensé que a alguien como tú le gustaran las chicas buenas. Es todo. Es mucho más ruda de lo que parece, ¿sabes? Mm. ¿O oh. Oh, qué? Te rompió el corazón. Oh, por favor. Ella lo hizo. ¿Sabes? Qué? ¿verdad? Tal vez fue al revés. Oh, sí, Casanova. Tenemos que irnos. Eh, espera. Eh, vendrán con nosotros. No hablas en serio. Sí, es en serio No puedo dejarlos en este desastre Solo harán que perdamos el tiempo Ay, Si nos Chloe. capturan Si Lazarevich nos captura a ti no, y a mi hijo. ¡No los dejaré atrás! Siempre tienes que hacerte el maldito héroe, ¿cierto? ¡Nate! Solo no te olvides de quien trajiste al baile, ¿sí? Sí, lo entiendo Pero vienen con nosotros No necesitamos su ayuda, Nate Gracias Pensé que a replantearte. Mierda. ¡Corran! ¿Qué te parece, eh? Bien, justo hasta la puerta. <risa> Entonces creo que no es una coincidencia que ya hemos terminado aquí. Ah, no exactamente. Dios, eres un tonto. Bien, ¿y qué es lo que estás buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama la Piedra Chintamani. Nate. Es un enorme zafiro en bruto. Vale millones. Déjame ver si entendí esto. ¿Estás compitiendo con un criminal de guerra psicópata por obtener una gema mítica? he no, no, dicho de esa manera, parece algo bastante estúpido. Gracias por el aporte, Jeff. Y se supone que está en este templo. Eh, bueno, no. Eh, la Piedra no está aquí. ¡Hey! ¡Mira No, eso. Eh, no está en Shambhala. ¿Shambhala, Nate. Sí, en Shangri-La. ¿Puedo hablar contigo? Cariño Pensándolo bien, será mejor continuar esta conversación adentro Buena idea, vamos Bien, aquí vamos a estar a salvo No tiene sentido, Ned Lazarevich no anda tras el dinero, no lo necesita Te pasas algo por alto Vamos, no tenemos todo el día Ustedes quédense aquí Bien Prométeme que no se irán. Volveremos enseguida. Famosas últimas palabras. Wow. Esto es increíble. Chloe, ya sé dónde está. justo aquí. ¿Ves la forma de ese pico de ahí? Ajá. Ahí está. ¿Lo que significa? Eh, dame tu espalda. ¿Lo que significa? Que la entrada a Jampala debe estar justo aquí. <risa> Así que... Lo logramos Lo hicimos Sí <risa> Lo hicimos Oh mierda Eso arruinó el momento Solo hay una forma de salir, ¿listo? Vamos Será mejor que avancemos le dieron ah, Estoy bien, déjame ver oh. De acuerdo, vas a estar bien ¿Sí? ¿Puedes levantarte? Eso creo Vamos, te ayudaré No No, no, déjala Igual no sirve Vamos, arriba oh. Hey. Oh. Está bien, ¿no es así? Bien, abre esa puerta No lo va a lograr, tenemos que dejarlo ¿Qué? ¡No! ¡Abre esa puerta, Chloe! Para que nos maten a todos! ¡Oh, ¡Mierda! Está bien, podemos hacerlo Él no Oh, no, ahora no No tenemos elección No puedo Bien ¿Lo intentaste? Pero se acabó Él no puede continuar no podemos dejarlo morir aquí. Ya está medio muerto y así terminaremos oh. nosotros y no nos vamos. Pues vete. Sí, nadie va a detenerte. Chloe. Intentaba mantenerte con vida, idiota. Chloe. ¿Qué pasa aquí? Lo siento. Suelten las armas. Suéltenlas ya! Sácala de aquí. Está herida. Llévala al tren. Increíble. No puedes con tu genio, ¿verdad? Supongo que estamos a mano. No del todo. Así que... Este hombrecito... ...es Drake. ¿Mm? ¿Cargaste con ese tipo desde el templo? ¡Qué pena! No. Ah, ah, ah, ah. Ahora, dime... ...¿qué encontraron en el templo? La respuesta que estás buscando... ¿Sí? Sé dónde está la piedra, pero no podrás encontrarla sin mí. Así que, deja que se marche y te llevaré directo a ella. <risa> ah, mi sombra. Usted es la periodista que me ha estado siguiendo a rastro. Será mejor que arrese de que él no bromea. Regístralo. Vamos. Esto es genial, amigo ven. Parece que ya no tiene nada con lo que negociar, señor Drake Regresen a la base, prepárense para salir Tú, ven conmigo uh. Ocúpate de ellos No hay problema ¿Cómo puedes trabajar para ese monstruo? Es mejor que ser su enemigo, linda Eso es todo, ¿eh? ¿Solo vas a asesinarnos a sangre fría? Eso parece, ¿cierto? ¡Arriba! ¡Dije que te levantes! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Déjenlo! ¡Por aquí! ¡Agáchate! ¿Estás bien? Sí, como nunca ¿Tú? Voy a sobrevivir Muy bien Dios Creo que los perdimos Nunca debí meterte en este lío No lo hiciste Me metí yo sola No Es decir, ya sabes Lo demás Sabíamos lo que había en juego Bien y... ¿Qué hacemos ahora? Voy a ir tras ella ¿Ah? Por supuesto, típico Ve tras ella Flynn dijo algo acerca de un tren La habrán llevado a este patio ferroviario Aquí Habría que ir por ahí Pasando esa torre de agua Nate nos apuntó con un arma No sé también estaba por apretar el gatillo Pero se le adelantaron Es complicado Apuesto que sí Flynn sabía que estaba conmigo Si la Sarvich descubre que los traicionó Ya sabes lo que hará con ella Sí, he visto sus trabajos Entonces sabes que no tengo elección Honor entre ladrones, ¿eh? Podría decirse Espero que sepas lo que haces No tengo la menor idea <risa> Ah, es bueno saber que algunas cosas nunca cambian <risa> Bien, vamos ¿Qué? Oh, no, no, no, no Tú no vienes conmigo Nate No hables ¿Sí? Hay que tomar un tren Oh. No. ¿Tienes un plan B? Estoy en ello Allí está Flynn la tiene ¿Estás dudando? No Bien Están por ponerse en marcha así que tenemos que movernos rápido Voy a bajar hasta allí, solo. No, Nate. Espera, espera, escucha. Nunca lo haces. Mientras irás hasta allí y conseguirás una de esas hermosas 4 por 4 mm. Tú estarás al volante, yo me infiltraré, tomaré a Chloe y vendrás a buscarnos con el vehículo de, con fuga. El vehículo de fuga. Sí, entendido. Entendido. Entendido. Vamos. Entonces, ¿tienes un plan C? Sí, acelera ¿Qué? Debo subir a ese tren ¿Qué? ¿Estás loco? Acércame para que salte Creo que eso responde a mi pregunta ¡Acelera! Entonces, ¿cómo piensas sacarla de un tren en marcha? Todavía no he pensado en ello Claro que no Bien, vamos oh, Espera, espera Me salvaste otra vez ¿Estás bien? Baja del tren, Nate ¿De qué estás hablando? ¿Tienes idea de por lo que pasé? Nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe Chloe, vamos, no tenemos tiempo para esto Tienes razón, así que baja del tren Mientras puedas hacerlo Y dejarte con ellos Ya tomaste la decisión ¿Qué esperabas que hiciera? esperaba que me cuidaras la espalda ¿Qué eso estaba haciendo? ¿Cómo podrías hacerlo con los otros dos de lastre? Buena suerte con Flynn Son tal para cual No puedo creer no. no sabes cuándo rendirte, ¿cierto? ¿Qué? ¿No te harás el irónico? ¿Nada inteligente que decir? O no! ¡No! ¡Oh, ¡Tú no! tú no Detente. Deja que se vaya. ¡Dele el tiro de gracia! Uh. Let's up. Emma, ¿cómo llegaste la hasta aquí? ¿Cómo llegaste a ¿Cómo llegaste la a la ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Ya, yeah. Tom. Tú tungas, tú tungas. No, no, no, no. Es suficiente. Que no te hagas que no tú ya hubiese. Ya lángues, tú sabrías. Lo siento, no entiendo. Gracias. Ya lángues, ya lángues. Gracias. Ya, creo que voy a irme. Ya. Yeah. ¿Show? Chef fue Goodesha Goodisha? ¿Show? ¿Cómo yo ¿Dónde demonios estoy? Sho. de Show? Justo cuando creía que no tenía nada que perder ¡Nate! Oh, gracias a Dios que estás bien oh, Lo siento, yo... Está bien Elena, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando o cuánto tiempo estuve aquí? Uh, solo unos días Seguí las huellas del accidente ¿Qué demonio sucedió? Ah, tenías razón acerca de Chloe Resulta que no estaba esperando ser rescatada ¿Ella te hizo no, eso? no tengo que agradecérselo a Flynn -Godesha. Ya, ya, ya go, Vamos, alguien está ansioso por conocerte Bien, despertó nuestro misterioso huésped Nate, este es Carl Schaefer ¿Cómo se siente? Bien Gracias Bien, bien Por favor, siéntese Parece ser que tenemos mucho en común, señor Drake. ¿En serio? Sí. Hace unos 70 años, llegué aquí al igual que usted. Me trajeron a la aldea casi muerto. El último sobreviviente de mi grupo. Me habían contratado para dirigir una expedición al Tíbet para encontrar la entrada a Shambhala. Lo que realmente querían era la piedra Chintamani. Así que, mi amigo, ¿dónde encontró esto? Borneo, ¿por qué? Esta es la llave a Shambhala. Este es el único objeto que su rival necesita desesperadamente, aunque aún no lo sepa. Ah, creo que sí lo sabe. Mire, le agradezco lo que hizo por mí, en serio, pero no quiero continuar. Entonces... Le han vencido, ¿eh? ¿Su búsqueda terminó? Sí, así es ¿Y si no ha hecho más que empezar? ¿Dónde encontraste a este? Créame, jovencito, su ego se recuperará Tiene suerte de estar vivo Sí, la gente no deja de decirme lo afortunado que soy Pero la verdad es que genero caos por donde vaya No, Elena, se acabó Vamos, se terminó el juego del héroe Su adversario no se rendirá fácilmente No se detendrá hasta obtener lo que tanto desea. ¿Ah, sí? Bueno, más poder para él. Poder es precisamente la cuestión. <ríe> Algunos de los gobernantes más temibles de la historia han poseído solo un fragmento de la Piedra Chintamani. Hombres como Tamerlane, Genghis Khan. Si un simple fragmento otorga tanto poder, ¿en qué se convertirá un hombre que posea la Piedra completa? una locura Seguro que es lo que busca Nate Entonces Lazarevich está demente Persigue un mito ¿Y si no es así? Ah, Elena, vamos Es decir, si es verdad? Hemos visto de lo que es capaz Entiendo sus dudas Necesita pruebas Algo que pueda ver con sus ojos Tenzin Antana, Tingondré. Halle los restos de mi expedición Y tendrá su prueba Ven lo guiará, yo, niña de Voy a arrepentirme de esto. Solo vuelve en una pieza. No hablas una palabra de mi idioma, ¿verdad, amigo? <risa> bueno, parece acogedor. ¿Qué dice? ¿Tú estás ¿Qué pregunto? ¿Qué pregunto? ¡No soy bueno con las mímicas! ¡Cupa! ¡Espera! ¡Denshin! ¿Para qué lo necesitas? Veremos que haya otra forma de salir Craig, a shot. Deben ser ellos La expedición de Schaefer oh. La piedra Chintamani ¿Más resina? Vaya Mira esto Les dispararon a todos Ah, Es el Sul, el árbol de la vida la han enerve. Oh, Dios. De la SS. Una goza, Eh... Nazis. Nazis. No contactarme. ¿En qué se convertiría un hombre? Ensin, Schaefer hizo esto Ah Schaefer, los mató ¿Mare, mare? Sí Lo hizo para detenerlos oh. Ah, mierda Tenemos que encontrar la salida Ahora ¿Estás bien? ¿Estás oh. bien? Tensing. Desastre. Emma. Gracias a Dios. Oh Nate. ¿Qué pasó? Es las Zarevich Nos encontró. Emma, no lo sé. No, no lo sé. Schaefer la tiene. No, Schaefer ya no Schaefer. Se fueron por ese lugar. De acuerdo. Nate, es culpa nuestra. Nosotros lo causamos. Bien, quédate aquí. Mantén luz a salvo. Vamos. Chang Shen, Alexa. ¿Qué? Chang Shen, al Kishi. Chef, Big. Dios Santo. Oh, mierda! Suelta, suelta. Jensen. Emma. ¿Qué? Schaefer. ¿Dónde está Schaefer? Me cansé Nate. Tienen a Schaefer Oh, Dios Eso es porque tenía la daga Lo sé No hay tiempo que perder, debemos irnos Está bien, al menos pasa al otro lado Bien Seguro está en el primer vehículo Hay que detenerlos antes de que Lazarevich lo capture Bien, tengo una idea ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Voy a despejar el camino Vamos, toma el volante ¿Qué? ¡Solo hazlo! ¿Por qué no me dejaste conducir desde el principio? Todavía no había pensado en esto Sí Eso es, mantén el rumbo Bien Nada más bien ¡Vamos! ¡Más cerca! Ah. ¡Eso es! Ah. Ah. Viejos tiempos, ¿eh? Podría decirse. ¿Y ahora qué? Iremos al aterrador monasterio. ¿A dónde más? Ahí está Schaefer. Mierda. ¿Qué está pasando? El sarvich lo tiene. Oh, no. Ah. ¿Lista para esto? Siempre lo estoy Oh, no Está bien Estamos aquí Tenías razón ¿Sobre qué? ¿De qué generas caos por donde vayas? Eh, vamos, te sacaremos de aquí No ¿Qué hacemos? ¿Encontraste mi expedición? Sí, los encontré ¿Entiendes lo que tuve que hacer? Sí Si encontraban la piedra, habría cambiado el curso de la historia Calma, calma ¿Se llevó la daga? Lo sé ¡Fuera la torre! ¡Tienes que detenerlo! No, intenta, intenta no moverte. Este monasterio oculta el camino secreto a Shambhala. Debes recuperar la daga, encontrar el camino secreto y destruir la piedra antes de que le ponga las manos encima. Drake. Tienes que creer. Schaefer Oh, Nate No podemos dejarlo aquí ¿Qué opción tenemos? ¿Ya lo escuchaste? ¿De verdad crees que todo puede ser cierto? No lo sé Pero él lo creía Me basta con eso Deberíamos separarnos ¿Qué? No, escucha Yo investigaré lo de la entrada secreta Y tú ve a la torre y encuentra la forma de recuperar la daga eh, Sí, claro eh, Solo Intenta que no te vean y, y mantén contacto por radio Sí, muy bien Buena suerte Estoy harto de sus excusas Solo, dame más tiempo, es todo lo que pido Les he dado tiempo suficiente Ya sé, conseguido la daga Ahora, ¿dónde está la puerta al Shambhala? Mira, Zoran, No he llegado tan lejos para que arruine mis planes por su incompetencia Sabemos que la respuesta está en esta sala, solo tenemos que encontrarla Entretanto, Drake está justo a un paso por detrás Contrate a la persona inadecuada para el trabajo ¿Qué idiota Voy a intentar calmar un poco las cosas con él Solo quédate aquí a ver qué se te ocurre Eso me pertenece. ¿Nate? Sal de aquí. Dame la daga. Volverán en cualquier Chloe, momento. no me obligues a quitarte. ¿Cómo voy a explicarles que desapareció? Pensarás en algo. Siempre lo haces. Solo... Solo hazme un favor. Acaba con ese hijo de perra. ¡Suelta el arma! Ojo. ¡Atrás! Oh, ¡Mierda! Debe haberlo asesinado cuando tuve la oportunidad. No volveré a cometer ese error. ¡Atrás! Oh, usted apriete el gatillo y a ver si sigue con vida. Ahora, usted abrirá el camino a Shambhala. ¡Vete al diablo! ¿Es estudiante de historia, señor Drake? ¿Leí un libro o dos? Hmm. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot Fueron todos grandes hombres ¿Pero sabe por qué tuvieron éxito? Seguro que nos lo contará Porque tenían la voluntad de hacer lo que otros no harían La compasión es el enemigo La piedad es la derrota Ahora, salvo que deseen seguir poniéndome a prueba ¡Suelten las armas! Hazlo ¡Aléjenlas! Bueno, pusieron a prueba mi voluntad Ahora yo probaré la suya Si nos mata, no conseguirá nada Si lo mato a él, quizá Pero a usted Si le haces daño, no sacarás nada de mí al parecer la partida está en tablas A menos Que agregue otro peón Al pablero ¡Tráiganla! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Quítame las manos de encima! <ríe> Bien Una servirá de lección La otra servirá de incentivo para cooperar Usted elige Esto es basura, Nate Si sí, no entres en su juego ¿Quieres mi ayuda? Déjalas ir. ¡Esto no es una negociación! ¿A quién va a sacrificar? ¿Y a quién va a salvar? ¿A ella? ¿Salvará a esta? ¿O tal vez a esta? ¿Mm? Ya me harté de esta mierda. ¡Basta de hacer teatro! Haré lo que quieres. el escenedor. un camino y arréglalo y llévalo contigo quizá esta vez resulte de utilidad hoy señor Drake o intente pasarse de listo tú primero Sujétenlo. ¿Qué demonios son esas cosas? ¿Qué? Espantapájaros Guardianes para asustar a los intrusos ¿Sí? Resultan bastante efectivos Nazarevich Hice lo que me pediste Déjalas ir Siempre regateando, pero ha jugado sus últimas cartas y ha perdido. Parece que es el fin del camino, amigo. No, no, no, no, no, aún no. Quiero que vea Shambhala y que muera sabiendo que se la he arrebatado. ¡Abran la puerta! estado fastidiando desde hace mucho tiempo ¡De rodillas! Oh, ¡Ey, ey! Uh, Soran, teníamos un trato No soporto a los traidores Todo bien, entonces ya sabes cómo encontrar la piedra y ya no vas a necesitarme Gracias ¡De rodillas! ¡Ah! Qué pasa aquí? Dispara, idiotas. Oh, mierda. Que alguien llegó aquí antes que nosotros Ojalá tengamos más suerte para salir Sí Los cuerpos parecen tener más de 60 o 70 años ¡Eh! Hey. Parece que no le sirvió de mucho, pero ten Gracias uh -huh. Bueno Lazarevich y su grupo habrán ido a la ciudad Entonces, si logramos volver a la entrada Tendría que estar despejada eh, No, lo llevamos tras la piedra de Chintamani ¿Qué? Tenemos que detener a Lazarevich ¿Y cómo piensan hacer eso exactamente? Tomaremos la piedra antes que él y la destruiremos. Alto, alto, un momento. No me digas que crees en toda esta basura sobrenatural. La, la verdad, ya no sé en qué creer. Mira, por si lo has olvidado, ese hombre está demente. Cree que está cumpliendo algún tipo de profecía que la piedra de alguna manera lo hará invencible. ¡Inmortal! Estamos en medio de Shambhala y pones en duda que sea posible... ¿Ya viste cuántas balas les metieron a esas cosas? ¡Aquí está pasando algo muy raro! Más razón para salir de aquí mientras aún podamos hacerlo. Ah, solo intento arreglar las cosas! Y quizá salvar al mundo. ¡Oh, Dios! <ríe> Escucha, tesoro. ¿Al mundo? No le importa. Si asomas la cabeza, lograrás que te corten el cuello. Tú dijiste que querías acabar con este tipo. Sí, y quiero vengarme aún mucho más que tú. Ah. Pero no es así como terminará. Así. Así es como terminará. No. No esta vez. Vamos. ¿Qué dices? Que están locos. Pero vayamos a salvar su maldito mundo. Allí está. La piedra Chintamani. No puedo creer que nos adelantáramos. Es hermosa. Sí. Magnífica. Ahora vamos a destruirla y alargarnos de aquí. Eh, espera. Algo no está bien. ¿Por qué lo no dices? Marco Polo estaba equivocado. Esto no es un zafiro, es ámbar. ámbar. Sí, ya sabes, resina fosilizada mm. Es sabia Espera un minuto ¿Qué pasa? No puedo creer esto Hola, Nate Odio cuando hace eso Ni que lo digas ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cuenta de qué? Esto no es una piedra es la resina, la savia del árbol de la vida. Bien, espera. Ahora estoy perdida. ¿Este árbol? No. Oh. Ese árbol. Ahí está. Lazarevich. Se dirige al árbol. Oh, Dios mío. ¿Tus dientes negros? ¿Qué? Los dientes negros de los guardianes y los cuerpos en Borneo Comieron la resina Y por alguna razón cambiaron ¿Y crees que eso es lo que Lazarevich planea hacer? ¿Quieres quedarte aquí y averiguarlo? Bravo, Sherlock Bien hecho ¿Flynn? Dios Oh, Harry ¿Qué pasa, amigo? ¿Te decepciona que Lazarevich se te adelantara? Me temo que se les escapó Pensé mejor quedarme atrás y... Esperarlos para que se unieran a mi fiesta. ¿De qué estás hablando? <risa> Quizá eso era lo que el viejo Soran quería, ¿eh? Es más listo de lo que parece. <risa> Todavía podemos detenerlo. <risa> Elena, no. No, podemos ayudarte. Lo siento, nena. Esto no es una película. Y tú no eres la chica valiente que cambia al villano y salva el día. Las cosas no funcionan así. Flynn, escúchame. Tú... Un regalo de despedida de Lazarevich. ¡Qué pena que tomó el seguro! ¡Otra! ¡Elena! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Elena! Tranquila, vas a estar bien. Vamos, te sacaremos el ¡Vamos! Tú deten a Lazarevich, ve! No, olvídalo, vamos! Oh, ¡Mierda! Está bien, yo me encargo, cúbrenos no dejen pasar. Bien, por aquí Bien, creo que ese era el último hey. Hey, Elena, ¿cómo estás, eh? Nada bien Tienes que ser fuerte, ¿sí? Cuento contigo Ve hacia la puerta, tan rápido como puedas Espera, ¿qué vas a hacer? No, olvídalo Mira, lo, debo terminar esto No, no debes Ni se te ocurra participar en esta estúpida cruzada Tienes que sacarla de aquí No me iré sin ti Mira, si esa cosa transforma a la Sarvich y a su ejército Por favor, no hagas Si resulta que puede hacerlo invencible y no hice nada para detenerlo Pero es un suicidio Y lo sabes Solo vete Aléjate lo más que puedas de este lugar Eso tiene que ser una broma. Soy un monstruo. Pero no somos tan diferentes, Drake. ¿Cuántos hombres has matado? ¿Cuántos el día de hoy? ¡Esto es, muchacho! Sin compasión, sin piedad. ¿Ah? ¡Hazlo! No. <risa> no tienes determinación. Tal vez no, pero ellos sí. Vamos, hay que sacarla de aquí. Arriba. Vamos, cariño. ¿Qué demonios hacías allá? ya sabes, ¡Salve al mundo. Bien. ¿La tienes? Estamos tardando mucho ¡Vamos! Oh, no Elena Oh, Dios, no Elena, resiste, sí, sé fuerte No nos dejes Vas a estar bien, ¿de acuerdo? ¿O te vas a recuperar ¡Elena, no me hagas esto! ¡Elena! ¡Oh, me la me depende! Oye, resultó un viaje largo y extraño, ¿verdad? Ya lo creo. Debería ser la heroína más seguido. Es lo tuyo. No. Dime una cosa, Nate. ¿Qué? ¿Tú la amas? Chloe, lo siento. No, está bien. En serio, no pasa nada, solo... ¿Puedes hacerte un favor, vaquero? Díselo Chloe No Es mi turno de alejarme Pero admítelo Extrañarás mi trasero <risa> Bueno Miren quién no debería estar levantada Sí no es una buena paciente, terca como ella sola. No soy terca, solo soy inquieta. Entonces, ningún zafiro gigante. Ya te lo dije, ninguno. ¿Ya estás seguro de eso? Sí. Me temo que solo una metáfora. Una metáfora no pagará tus cuentas. Ah, ya encontraré algo. Hay que tener fe. Sí. Como si la fe pagara las cuentas. <risa> uh, ¿Por dónde se fue Chloe? Nos vemos. Oh, no. Eres un viejo verde, Saliván. Ajá. Hiciste lo correcto. Creo que él lo aprobaría. ¿Sí? Ajá. ¿Y a dónde iremos ahora? ¿eh? No lo sé. Todavía no he pensado en ello. Sí, ya lo creo. A decir verdad, yo tampoco. Bien. Dime, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto miedo tenías de que pudiese morir? Cuatro. ¿Cuatro? Sí, ¿por qué? Un cuatro Sí Era al menos un ocho ¿Un ocho? Era sin duda un ocho ¿Un ocho? Esos guardianes eran un ocho ¿Estás bromeando? Sí, eran aterradores ¿Y qué es un diez? Los payasos ¿Los payasos más que mi muerte? Ajá, odio ¿Payasos? a los payasos ¿Payasos? Odio a los payasos Oh, cielos Si creías que había muerto no. Sí, creías que había no, muerto, no. claro que sí. No estaba tan mal. He visto llorar no. un montón de lágrimas. Lágrimas? Ajá. Estaba lloviendo. No, no es así. Estabas inconsciente <risa> y estaba lloviendo. Había un sol tremendo y tú sollozabas. No había sol y tú estabas inconsciente. Lo que digas. Guardé las lágrimas en un frasco. Tengo pruebas. Te daré cinco. Sí.